Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a la universidad. Un saludo muy especial a toda la gente que está conectada y que nos está siguiendo a través de, de la web. Eh, mi función aquí como director del Centro para el Bien Común Global, en el que se integra eh, la red ciberamericana de expertos en seguridad, es darles la bienvenida, eh, darles las gracias y de manera muy especial a don Miguel Otero, que es sin duda una de las personas más cualificadas para podernos dar una visión no solamente de la situación que hay en Venezuela, de las perspectivas que puede haber de una transición en Venezuela, sino también de cómo en este nuevo contexto geoestratégico eh, hay distintas potencias que están teniendo también eh, pues una presencia y una influencia cada vez mayor en, en este país y en el conjunto de la región. Y, eh, y por tanto, agradeciendo también a Román Davis Ortiz como director de la Red Ciberamericana de Seguridad, que va a ser de introductor del, del conferenciante, eh, pues eh, decirle que, que esta iniciativa es, es de las importantes dentro de la universidad. O sea que muy, muy agradecido de que, de que hayamos podido tener esta tarde esta conferencia tan interesante. Y sin más, Román, por favor. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, primero... Me uno a, a, a Ignacio agradeciéndoles por estar aquí en la, en, la, en la conferencia, tanto a ustedes que han venido hasta la universidad como a los que se nos han unido virtualmente. Voy a ser muy breve y uh, solamente quiero comentar dos cosas. Primero, me parece que este es un buen momento para tener una discusión sobre... Para dónde va el escenario de Venezuela y cuáles son las repercusiones internacionales del escenario de Venezuela. Uh, yo creo que por dos razones. Primero, porque estamos, yo creo que, yo creo que ya nadie discute eso en medio de un proceso de transformación del escenario global realmente, a, a, a, digamos, pues, pues eh, dramático en los dos sentidos de la palabra dramático. Dramático porque es muy profundo, pero dramático también porque está yendo está teniendo lugar a través de una guerra, ¿verdad? Que por otra parte, tristemente, es como se producen los procesos de transformación del escenario interna de los escenarios internacionales, ¿verdad? Normalmente incluyen violencia. Ah, y, y porque además, digamos, en el caso en particular de Venezuela, y, y luego Miguel, estoy seguro de que se va a, a, a, a meter mucho más en profundidad ahí, pues Venezuela juega un papel ahí, ¿verdad? Primero porque tiene los socios que tiene, el régimen de Maduro, en Rusia, en China, etc., Segundo, porque la administración Biden ha hecho unos movimientos, digamos, eh, vamos a llamarlos eh, confusos, porque luego pre prefiero que los adjetivos los ponga luego Miguel. Eh, eh, entonces es un buen momento para discutir ¿no? sobre, sobre, sobre el escenario venezolano. Y por otra parte, pues yo creo que hay muy pocas personas que estén en mejores condiciones y en mejor posición para aportar luz sobre esto que Miguel, Miguel Otero. Uh, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de quién estamos hablando, pero de todos modos dejen decir en dos líneas, déjenme decir en dos líneas, sobre todo por si hay alguien que, que, que por algún motivo no conoce a, a la trayectoria de Miguel Otero, que él es el director del Nacional, uh, un periódico que ha sido realmente líder en el mantenimiento y en la lucha por la democracia en Venezuela en las condiciones más difíciles que como tal ha sufrido tanto personalmente como el periódico en su conjunto la represión de la dictadura de Nicolás Maduro y que además tiene desde mi punto de vista una gran virtud, digamos, y es que en un escenario tan complejo como el de Venezuela ha sabido mantener la clarividencia y la independencia, que son dos cosas que uno, digamos, siempre aspira a mantener como analista de la realidad pues, política, ¿verdad?, entonces me parece que no hay nadie mejor realmente y le quiero agradecer muy personalmente que haya se haya venido esta tarde a discutir con nosotros sobre, eh, sobre Venezuela, ¿verdad? Y no voy a ocupar más espacio. Te doy la palabra, a Miguel. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema que, que no, se, eh, no se no se profundiza mucho. Porque Venezuela la gente en general la ve como una dictadura y donde hay una, una oposición que hay que unirla para que en un proceso democrático se salga la dictadura. Digamos que es el esquema generalizado en Occidente. Y resulta que el, el tema de Venezuela va a unos niveles mucho más complicados, más profundos. Y el tema más importante... Es el tema de Venezuela, el tema que, le, que está en el título Una amenaza para la seguridad de Occidente Entonces esto hay que contextualizarlo en, en toda la historia del proceso de, de construcción de esto que ellos llaman el socialismo del siglo XXI eh, Por el régimen primero Chávez y después Maduro Que es digamos la continuación del régimen de Chávez Lo, lo, lo primero que hay que decir es que <coughs> hay una... Hay un factor fundamental en este, eh, en esta situación que es el que es Cuba como, como cerebro de, de dentro del esquema de, de internacionalización de la revolución, digamos que es el, el origen de, del, del tema y el, en el, en la influencia de Cuba en Venezuela, Cuba primero articula los, las alianzas, pero Venezuela es el que las ejecuta. Y el que las ejecuta es el que es más peligroso para la seguridad. No el que, la, el que, la, el que, la, el que las articula, sino el que las ejecuta. Ahora, en, el, en la relación de dependencia de Venezuela con Cuba, eh, hay, una, hay una dependencia en, en una cantidad de áreas que, que prácticamente permiten que uno pueda considerar a Venezuela una especie de protectorado cubano, sin haber existido una guerra que que hayan ganado los cubanos es una protectora voluntaria ¿por qué? porque Cuba controla en Venezuela una cantidad de áreas estratégicas controla la inteligencia militar controla eh, áreas estratégicas como se las han entregado para la que las maneje como la identificación las notarías las aduanas la informática electoral algunas empresas nacionalizadas y además hay una... Hay un, un flujo de petróleo que, que va a Cuba, que al principio, cuando Venezuela producía 3 millones y medio de barriles, pues era una, una pequeña donación, pero hoy en día es, una, es un sacrificio y le siguen dando el petróleo a Cuba. En, en estos momentos está saliendo un cargamento de 800 mil barriles para Cuba, porque Cuba ahora tiene una crisis. De, durante unos meses no le mandaron nada, pero ahora lo compensan. Y en la práctica... 70 mil, 80 mil eh, barriles de petróleo diarios que le manda. después están eh, los médicos cubanos que mm, algunos son médicos pero otros son otra cosa, está el, el, el, la misma situación en la cual Maduro fue escogido por los cubanos para que sucediera a, a Chávez cuando Chávez se muere, que se muere en Cuba con, con una, un, un proceso de un proceso de de, de su enfermedad, de su cáncer eh, mucho, Hay muchas especulaciones sobre eso Pero la verdad es que ya Maduro estaba en Cuba Maduro es formado por los cubanos eh, Maduro se quedó en el hospital Por una cuestión de una rodilla Hizo para quedarse Y al final de la negociación el, la, Cuba logra que descarten a Diosdado Cabello Que descarten al a hermano de Chávez Que descarten a otro Y ponen a, a Maduro Que es una persona totalmente entregada Ideológica y, y digamos desde el punto de vista de sus relaciones con los cubanos eh, Maduro ha visitado a Cuba eh, varios centenares de veces o sea, muchas veces se conoce, muchas veces no se conoce cada vez que hay un problema, él va a consultar con los cubanos e inclusive los cubanos han, han enviado a Venezuela individuos como Ramiro Valdés que pertenece a la vieja guardia de del fidelismo para que se instale en Venezuela a manejar algunas cosas y en, en, a nivel organizativo, un tema que lo, lo vamos a ver ahora más adelante, que es el, el tema del Foro Sao Paulo, que es la, la, la verdadera eh, estructura política que aplicada en el continente está convirtiendo a América Latina en un continente rojo con ramificaciones en España y que es un verdadero peligro para, para, para la paz mundial y para todo. Bueno, las alianzas esas que yo digo que, que Cuba la, las articula, pero Venezuela las ejecuta. La, la primera, la, la, la más importante, es la, que, la de la FARC y el ELN. Eh, en, en julio del 2021, la, el, el, el ejército colombiano eh, eh, toma la, la computadora de Miguel Botache Santilla, que es, una, que es el Estado Mayor del Bloque Oriental de la FARC, llamado alias Gentil Duarte. unos nombres porque es interesante. Donde ahí en, en la computadora está la, la, la descripción de la alianza, de los apoyos logísticos de, de, del, del, del régimen de Maduro. Y este, ahí hay individuos como este eh, analista Ryan Baird del CISAS de, de, de Washington, que donde, donde él describe... Cómo la FARC participa activamente en los mercados mundiales ilícitos de cocaína, de deforestación ilegal, tráfico ilícito de la vida silvestre, etc. Todo este tipo de, de, de mecanismos ilegales. Y en, en agosto del 2021, eh, Duarte le pide a Maduro, y eso está en la computadora, primero le pide un lote de armas de 5.000 fusiles, 500 ametralladoras, esto es como si fuera la guerra de Ucrania, morteros de 60 milímetros libertad de tránsito, sistemas de antitanques y, y este, granadas de mano eh, eh, eh, antiaéreos, tierra-aire, portátiles y, y bueno es, es para, para, para armar un ejército no, no sabemos si, si le entregaron parte de esto no se lo entregaron porque todas estas cosas en Venezuela son unas cajas negras cómo funciona la, el, el suministro de, de armas, cómo funciona la el, el stock de, de fusiles que le compraron a los, sovi a los rusos y hasta dónde han ido a parar y eh, muchas veces los, los, los fusiles y otras armas están cuando lo, lo, el ejército colombiano eh, derrota al, en, en una batalla a la, a la FARC aparecen estas armas que vienen de, de Venezuela y por supuesto no es que se las vendieron son parte de, de la alianza el, la, la, la, la FARC tiene 7000 7000 integrantes esta, esta, esta área, esta rama de la FARC participó en el 2015 en la mesa de negociación del proceso de paz y después de que firmaron el proceso de paz ellos decidieron que ellos ya no iban a hacer la paz y entonces son los llaman la disidencia de la FARC no sé por qué le ponen la palabra disidencia porque en la práctica son las mismas FARC pero que siguen en la guerra esa es la primera alianza importante la segunda alianza importante es el ELN ELN, e Ejército de Liberación Nacional Colombiano que es otro, otra, son los dos brazos, la FARC y el ELN, son los dos brazos, digamos, de la guerrilla, que junto con los grupos armados organizados, GDA, G-A-O, GD, el GAO, eh, eh, este, funcionan, el ELN funciona abiertamente en Venezuela. Cuando Trump, eh, dentro de su altibajo, dijo que Toda la, todas las posibilidades están sobre la mesa y entonces mucha gente se ilusionó de que Trump podía eh, realizar una, una acción eh, militar o, o algo por el estilo en Venezuela para sacar a Maduro. Bueno, ahí en la, en en la revistas Semana publicó un informe del ELN que llamaban el Plan de Contingencia en Frontera. Ese Plan de Contingencia en Frontera eh, era también una alianza con... Rusia, India, Siria y Turquía, eh, hecho por el Frente de, de Guerra Oriental del, del ELN, donde eh, era un plan de contingencia en el caso de que Trump utilizara efectivos militares marines o algo por el estilo, que los americanos lo han hecho una cantidad de veces en América Latina, entonces ellos iban a armar un, un ejército junto con el ejército venezolano que pudiera eh, estar... Eh, eh, defendiendo el país para contrarrestar el ataque de los, de, de los americanos. Bueno, ellos, ellos pidieron, tienen entrenamiento antiaéreo ruso, la gente del ELN, según la revista Semana. Eh, actualmente, el ELN maneja junto con el régimen la, la explotación del oro ilegal en Guayana. Eh, el, el, en Guayana, en la, la zona selvática nuestra, que son los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Tamacuro, que es el, el 50% del territorio, pero ahí vive el 7% de la población. Entonces hay unas eh, explotaciones de oro eh, hechas ilegalmente, porque son parques nacionales y hay una de, depredación del, del medio ambiente, una, una cosa terrible. El, el, hace do, tres semanas hubo una, una, un evento de la Casa de América donde estaba una organización que se llama SOS Orinoco, donde presentaron todos los datos, todas las fotografías, lo hacen por satélite, de, de toda la depredación ambiental que, que se ha producido, el, el, la contaminación de mercurio, etcétera, porque es hecho por mmm, este, sectores de la, de la, del, del ejército venezolano junto al ELN y supuestamente también a intereses iraníes. Eso no pasa por el presupuesto nacional. Hay una gran producción de oro que sale por esas vías eh, digamos alternativas que tiene que tiene el rey la tercera alianza es la alianza con Rusia que hoy en día es más importante la alianza con Rusia eh, empieza, con, empieza con el acuerdo de cooperación Rusia-Venezuela eh, que, que fue con el vicecanciller Sergei Ryavkov hace 10 hace años y, y en, esa, eh, en esas alianzas son alianzas que, que tienen que ver más con el aspecto militar que con otro tipo de aspectos. De hecho, esta, estos bombarderos Tu-160 con capacidad nuclear, que son los bombarderos más grandes del mundo, han estado presentes en el aeropuerto de Maiquetía en el 2008, 2013 y 2018. Y el, el, eh, el, el tema de los radares rusos en la frontera con Colombia, hay informes muy, o sea, de buena fuente que dice que hay radares rusos donde los rusos han eh, digamos han supervisado la instalación y el, el mantenimiento de estos radares supuestamente para contrarrestar un, una, un ataque eh, colombiano bueno, eh, la, la, la, eh, el discurso de, de Maduro actualmente es un discurso que no lo tiene en casi ningún país del mundo de apoyo a la invasión a, a Ucrania donde dice que Occidente quiere desmembrar a Rusia y por eso Rusia se defiende invadiendo, invadiendo a Ucrania. Entonces hay un discurso muy, muy fuerte en favor de, de la invasión rusa. Eh, y, y por supuesto, algunas, algunos a, a, eh, mecanismos de... Porque Venezuela tiene una cantidad de sanciones. Los mecanismos de venta de petróleo entonces reciben pagos en rublo. En fin, hay una, una integración con, la, con, con Rusia. Eh, hoy en día, pues esto puede significar algo muy importante, un proceso de cambio, que Venezuela sea un aliado tan fuerte en, en, en Rusia, en este momento bélico donde Rusia está invadiendo a, a Ucrania. Eh, el, la cuarta alianza importante es la alianza con Hezbollah ¿Qué es Hezbollah Hezbollah es, una, es la, una organización musulmana chií libanés, que, es un, que tiene un brazo armado y tiene un brazo político, que es pro iraní. Las relaciones eh, de Esbolá con, con Venezuela pasan primero por el narcotráfico y también por, este, por el terrorismo. ¿Por qué por el, el, el narcotráfico? Porque hay in, información que tiene la DEA, eh, que la ha presentado, donde eh, se financia eh, el narcotráfico, vamos al final, pero se financia el Esbolá el, el a través de, del, del suministro de, de cocaína que ellos venden en Europa. Entonces no, no, no lo financian con dinero dire directamente, sino lo financian a través de suministro de droga. Eh, hay hay este vuelos directos de, de estas líneas oficialistas venezolanas al Medio Oriente, testimonios de, de pasaportes eh, otorgados a, a, a personajes del de, de Medio Oriente, especialmente de Esbolá, en, en con el consulado de Damasco, consulado de Venezuela en Damasco, y hay una... Hay un, hay un vicepresidente que se llama Tarek el Alzheimer, que según los Estados Unidos, según la DEA, es el, el, el factor de conexión entre, entre Hezbollah eh, y el régimen venezolano. De hecho, tiene sanciones en, en, de todo tipo. Aparte de que se han detectado centros de entrenamiento en, en el oriente del país y en Margarita de, de, estas, de estos grupos de Hezbollah. Después está la quinta alianza que es con el GIDAD. Yihad. El yihad, bueno, el yihad es este es el decreto religioso de guerra del Islam, pero también son, son, son organizaciones. Y es el, el yihad islámico creado en 1973. Eh, hay un personaje de, la, de, de terrorista venezolano que se llama El Chacal, Ilish Ramírez, que fue juzgado en en, en, en Francia que que participó en los en, en, en, en la actividad terrorista cuando hubo aquellos Juegos Olímpicos, creo que fue en Viena o algo así, y, y bueno, es parte de, de esto de, del GIDAT. Hay este, una Hay un personaje, una persona que se llama Joris Guzmán, que, que, que fue la, la, la, la directora de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. En Venezuela, que ahora está asilada en, en España Y que, bueno, ella hizo unos informes Donde había este, yidaístas somalíes Que, que tenían una, un mecanismo de, de tránsito Entre Venezuela y Centroamérica Todos esos informes están ahí Luego está la sexta alianza que es con Hamas que es Hamas? La Hamas es la, la, la, la organización palestina y, y este Ellos eh, también intercambian armas por droga. Ellos están en función del Estado Islámico, eh, la sustitución de Israel eh, por, por un Estado Islámico y, y también están en el poder en la, en la, en la franja de Gaza y, y en, la, en, la, en, en, en, en todo lo que es palestino y según la, la Human Rights Watch es, es, una, es una organización que ha cometido Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra muy Muy marcados El presidente de la Federación de Entidades Y Asociaciones Árabes de Venezuela Adel El Sabayar eh, Viajaba con Chávez al Medio Oriente Dentro de la comitiva Y él es una persona eh, De jamás Esa es la, la, la, la sexta Alianza La séptima es con Irán eh, Chávez eh, Apoyó siempre la, la producción de energía nuclear por, por, por Irán y condenó el, el, la, eh, el embargo y, y, y toda la acción de Occidente contra la producción de, de, de uranio, de uranio para, para, para armas atómicas por parte de Irán. Eh, es de la tesis de un mundo sin sionismo, o sea, de, de la desaparición de Israel. Eh, los iraníes crearon en, en Venezuela una fábrica de municiones Inclusive eh, el régimen pretendió venderle los, los, los aviones F-16 a Irán, aviones comprados por la, por la, la, la democracia antes de, de Chávez a, a los Estados Unidos y los Estados Unidos no, no, no lo permitió. Pero estuvieron esa, esa venta estuvo prácticamente cerrada. En, en diciembre del año pasado, en Qatar, hubo un gran encuentro, una, una gran... Eh, digamos, asociación con Irán contra las sanciones, porque tanto Irán como Venezuela tienen sanciones de distintas índole, pero tienen sanciones. Y ellos, eh, Irán disfraza la, los, los, los, los nombres de los barcos, eh, ellos se pasan los transponedores, los transponedores, la, la, la, la, la, los contactos con, de los barcos iraníes con los satélites, eh, para que no los puedan ubicar, han habido 350 incidentes con barcos iraníes manipulando sus ubicaciones UPS, CPS, que, que quiere decir que ellos eh, violan todas las sanciones junto con países de los cuales están aliados en tanto suministro de, de petróleo o en fin, eh, eh, otro, otro tipo de comercio. Después está, por supuesto, la, la, la, la alianza más importante, que es la alianza con Cuba. Eh, la alianza con Cuba hay que verla también en función de los modelos de, de exportación de la, de la revolución. Eh, y esto es, es muy importante porque es lo que está marcando el, la, la realidad política eh, actual en, en Iberoamérica. O sea, hay, hay tres modelos de exportación de la revolución. Hay un primer modelo que era el modelo del, del internacionalismo proletario de, de la Unión Soviética, que era la... El, el, el, el apoyo a la creación de partidos comunistas en cada país y cada partido comunista supuestamente tenía que, que ir construyendo una, una lucha revolucionaria con el proletariado para crear la dictadura del proletariado y entonces hacer la revolución. Bueno, eso por supuesto no, nunca se hizo en ninguna parte, no hubo ninguna parte de dictadura del proletariado. Los partidos comunistas terminaron... Eh, fracasando, convirtiéndose en otra cosa o aliándose con lo que vino después eh, en, esa, en ese primer proceso eh, que es un proceso inclusive anterior a la existencia de Fidel Castro lo, lo, lo, Cuba no tenía ninguna o no tenía una ninguna preponderancia importante pero en el segundo proceso de modelo de exportación sí porque ese lo, lo diseñaron los cubanos, y ahí es cuando los cubanos asumen el liderazgo de la exportación de la, de la revolución, que es con el foquismo. ¿Qué es el foquismo? El foquismo es eh, un mecanismo en el cual eh, Cuba se aliaba con, con unos movimientos revolucionarios, particularmente de, de, de clase media, universitarios, enviaban una, unas avanzadas que montaban una guerrilla en una zona campesina, y esa guerrilla con el campesinado que que iba a ser el, el sector más pauperado de la población, porque ya lo, el proletariado no les funcionaba muy bien, ese campesinado iba a, a ir avanzando hasta tomar el, el, el, el gobierno, como lo hizo teóricamente Fidel Castro en, en, en su época de, de toma el poder. Bueno, eso fracasó también aparatosamente con un costo gigantesco para ellos, porque en ese proceso, en, en Bolivia, por ejemplo, eh, eso produjo la muerte de, de, del Che Guevara en fin, nunca, nunca ni, hubo ninguna de esos foquismos que tuviera éxito lo que sí sucedió con el foquismo es que algunos de esas guerrillas se convirtieron con el tiempo en narcoguerrillas. entonces derivaron de, de, de, una, de unas ideas revolucionarias a una, a una especie de estructura totalmente delincuenciada que se mantienen con el narcotráfico y que en, en, su Programa de gobierno es algo que, que no tiene ninguna definición revolucionaria, sino es tomar el poder por tomar el poder y mientras tanto ellos se mantiene con el narcotráfico. Ese es el, el, segundo, el, el segundo modelo de exportación. El tercero es el actual, que es el, el digamos, el que ha tenido más éxito. El actual es el, el populismo autoritario. El populismo autoritario es un mecanismo en el cual... Una, un individuo con liderazgo popular Toma el poder por la, Utilizando las armas de la, de la democracia O sea, gana las elecciones Estamos hablando de De todos los que ustedes conocen de, de Chávez, de Ortega De algunos que no han llegado muy lejos Pero ahí están, Castillo, López Obrador, etc Y este Cuando toman el poder Entonces entran en un proceso De desmantelamiento de los valores de la democracia aquí la teoría eh, la construyen con, con estos grupos españoles de Podemos con la Universidad de Valencia donde muchos de estos eh, teóricos que son por lo general magistrados eh, hacen sus tesis y ellos, ellos utilizan la, eh, la la línea de, de hacer una asamblea nacional constituyente no para, para hacer una constitución revolucionaria, porque esas constituciones no, no son revolucionarias, son un atajo de promesa, como es la que hizo Chávez en Venezuela y otra. Es para que a través de ese proceso le ponen la mano al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, al ponerle la mano al Tribunal Supremo de Justicia, es el que interpreta la constitución. Y si la constitución tiene demasiadas promesas, la interpreta como le da la gana y desmantelan las bases de la, de, la, de la democracia desmantelan la, la separación de poderes, desmantelan el, el, el, el, el sistema electoral, desmantelan lo que es la libertad de expresión, en fin, muchas cosas que están en la, la base de la democracia. Y eso es lo que, lo que ha hecho Chávez y lo que se proponen otros. Claro, tienen que llegar a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no creo que este señor Castillo, que lo propone, tenga los votos para lograrlo. Ni siquiera el Obrador lo puede hacer porque el Obrador, una constitución en una en una asamblea constituyente en México necesita el apoyo federal que no lo tiene. Pero digamos que esa es la línea. Y con esa línea de la... De la eh, esa línea del populismo autoritario han, han logrado bastante que ahora voy a describir todo lo que ellos tienen. Detrás de eso hay una estructura que es el Foro de Sao Paulo. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Foro de Sao Paulo es un foro de partidos y grupos políticos de izquierda latinoamericana. Desde reformistas centroizquierdistas hasta colectividades políticas de izquierda revolucionaria. Eso se creó en... Es muy, es muy importante el Foro Zapalo. La, la, la, las personas no, no, no están conscientes de lo que eso significa y ya van a ver cuál es la importancia que tiene. Eh, se, se creó en 1990 para combatir el neoliberalismo. Neoliberalismo que no existe en ninguna parte, no existe ningún gobierno, por más de derecha que sea, no, no, ningún gobierno es neoliberal. No no, no, no, no, no, no hay ese, ese, ese concepto en el sistema de gobierno. Y la ideología es el socialismo del siglo XXI, que, es una, que también es un retazo de, de, de, de ideas que no tiene nada que ver con el socialismo. O sea, para dar un ejemplo aquí al margen, ¿eh? en Venezuela, que es donde más se ha llegado con el socialismo del siglo XXI, cuando Chávez toma el poder, la, la distribución de ingresos en Venezuela era 30% marginal, que es más o menos la constante en América Latina, el, el, el, la cantidad de pobres que hay en América Latina, eh, un 40-50% de clase media y un porcentaje de, de clases pudientes. Hoy en día... En Venezuela, el 75% de la población vive por debajo de pobreza crítica. Que eso no, no existía cuando llegó Chávez. Y el 92% vive por debajo de pobreza. Es queda un 8%. Donde está toda la clase media que queda allá, porque se han ido 6 millones de venezolanos, más la, la clase, digamos, más privilegiada, la clase que tiene más recursos. La clase más privilegiada son los del gobierno. Pero, a diferencia de, de, de, de, de la burocracia soviética, cuando el, el proletariado soviético criticaba tanto a la, a, la, a la burocracia soviética porque un señor tenía una dacha en el Mar Negro, tenía un automóvil y él no, pero el automóvil era, no era un Mercedes-Benz, no eran, un Mercedes -Benz, eran unos automóviles rusos. Eh, es que estos individuos tienen fortunas de, de centenares de millones de dólares. Entonces, este socialismo del siglo XXI, en la práctica, es una sociedad donde el 90% de la población se muere de hambre y ellos viven como si fueran Bill Gates, con dinero robado. Entonces, ese es el socialismo del siglo XXI. Pero bueno, eso fue al margen. Eh, el, el, el tema con, con, el, con el Foro San Pablo es que cuando empezó en 1990, aunque esto lo, lo inauguró o lo fundó, el Partido de los Trabajadores de Lula, el único partido que era, eh, que era parte del poder ejecutivo de un país soberano, era Cuba, 1990. Veinte años después, a través de elecciones, eh, muchos ganaron elecciones o formaron parte de coaliciones oficialistas. O son la primera fuerza opositora. En 1998 ganó Chávez, en el 2002 Lula en Brasil, en el 2004 Tabata Vázquez en el Frente Amplio en Uruguay, en el 2005 Evo Morales en, el, en, en Bolivia. So, todo esto es por eso Pablo. En el 2006 Rafael Correa, la Alianza País en, en, en Ecuador, en el 2006 Daniel Ortega por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, en el 2008, Fernando Lugo, en el Paraguay, con la Alianza Patriótica para el Cambio. En el 2009, José Mujica, Uruguay, que es el que sustituye a, a Tabaré, con el Frente Amplio. En el 2009, Mauricio Funes, Frente a Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. En el 2010, Dilma Rousseff, que sustituye a Lula, el mismo partido del PT. En el 2011, Ollanta Humala, partido nacionalista peruano. En el 2013, Maduro gana en Venezuela. Esto no tiene que ver si las elecciones son fraudulentas o no, gana. En el 2014, la señora Bachelet del Partido Socialista en Chile. En el 2014, Salvador Sánchez del Frente Faraundo Martí. E, y además, hay las alianzas de Néstor Kicher, Cristina Fernández y en la República Dominicana con el Partido Revolucionario Dominicano en el gobierno. En el 2018, Morena. De AMLO López Obrador en, en este eh, Foro San Pablo, al principio siempre participaban la FARC y el ELN en, la, en los congresos del, de, del, del Foro San Pablo. En 1996, Raúl Reyes eh, participó directamente en el sexto encuentro del Foro San Pablo. En 2005, el Partido de los Trabajadores no, per no permitió que siguieran participando la FARC, pero lo hicieron como la Coordinadora Continental Bolivariana. Entonces, no participaron, pero sí participaron. En el 2012, en el 2019, el Foro de Sao Pablo se reunió en Caracas con unos congresos de 1.300, 1.500 delegados y en el 2018 en La Habana. Ese es el Foro de Sao Pablo. Ahora, hay partidos políticos de estos de otros países que están en el Foro de Sao Pablo, que están... Digamos algunos con más fuerza, menos fuerza, pero están ahí. De Aruba, Barbados, Belice, Curazao Haití, Guatemala, Martinica Panamá, Puerto Rico, Santa Lucía y Trinidad, y, y, Trinidad y, y Tobago. Y actualmente son presidente Luis Arce, Bolivia, Díaz Canel en, en Cuba, Xiomara Castro en Hongura, AMLO en México, Ortega en, en Nicaragua, Laure Laurentico Cortizo en Panamá, Pedro Castillo en Perú. Luis Abinader en la República Dominicana, Philippe Fier en Santa Lucía y, por supuesto, la estrella que es Maduro. Todos esos son presidentes hoy en día en, en América Latina. Esto, además, crearon paralelamente una, digamos, un brazo light, pero no es un brazo light, sino crearon una, una estructura que se llama el Grupo de Puebla, que donde están presidentes, expresidentes, referentes del movimiento progresista, académico, donde hay 16 países de América y España eh, dentro de este grupo de Puebla con sus vinculaciones con el Foro Sao Pablo. Entonces reunió en el 2021 en México, donde fueron 200 líderes de los distintos países. ¿Quiénes son miembros? Miembros Evo Morales, Lula, Dilma Rousseff, Samper, presidente colombiano, Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, Leonel Fernández de la República Dominicana, Correa... Manuel Celaya de, de Honduras, eh, Cuauhtémoc Cárdenas de, de México, Clara López, el alcalde de, de Bogotá, Alberto Fernández, el, el presidente de Argentina, José Mujica, Fernando Lugo, Martín Torrijos y Rodríguez Zapatero, Yolanda Díaz, Irene Montero y Adriana Lastra. O sea, todo eso es el, el, el grupo de pueblo. O sea, ya no, ya no es una cosa latinoamericana. Bueno, está la, la novena eh, alianza que es la alianza con el narcotráfico, que es muy, muy importante, porque es la, la sangre del, del esquema. Eh, en, en Venezuela, eh, solo maneja una, una, digamos, algo que, digamos, nombrado por los medios, se llama el cartel de los soles. Se llama el cartel de los soles porque los generales tienen soles en, en, en su, su uniforme, entonces lo llama el cartel de los soles, porque son todos todo generales. Eh, según Claudia Gurizati, que es la el ancla de... En ETN 24, el, el Cartel de los Soles es la estructura criminal más grande del mundo. Eh, eh, eh, creado en 1990, eh, mmm, comercian con cannabis, LSD, cocaína, crack, contrabando combustible, armas y blanqueo de capitales. Y los aliados del Cartel de los Soles son la FARC la disidencia de la FARC, la disidencia de la EPN de, de, de, de Colombia, el cartel de Sinaloa, los Zetas y el ELN. Y los jefes son Maduro y Diosdado Cabello, que son las dos de las tres patas que manejan el poder en Venezuela. Y, por supuesto, los generales Consoles, que, que, que son los que manejan esta estructura. Eh, ellos todos tienen recompensa del Departamento de Justicia, tienen digamos, procedimientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tienen recompensas. La recompensa de Diosdado Cabello es 10 millones de dólares. O sea, el que, el que logre que la DEA le ponga la mano a Diosdado Cabello va a tener 10 millones de dólares en su, en su haber. Te, había una recompensa para el pollo carvajal que yo no sé si alguien dio la, el pitazo cuando lo agarraron y cobró ese dinero. Eso es una cosa que queda, que queda en, en duda porque el que lo hizo eran 10 millones de dólares también, si es que lo hicieron. Bueno, esto, esta gente al principio, dentro de una alianza geopolítica, aceptaban sobornos y miraban para otro lado. Pero con el tiempo se fueron involucrando en el negocio. Y ahora el negocio es de ellos. De ellos no, es de ellos y de la guerrilla colombiana, que es donde se produce la cocaína, que es en el, en el, en la, en el norte de Santander, en el, en la, en el este de, de Colombia donde los colombianos, en el gobierno de Uribe, lograron bajar la, la producción de dos, 250 mil hectáreas a 60 mil. Después vino el proceso de paz. En el proceso de paz, el Tribunal Supremo de Justicia de Colombia prohibió el fu, la, el, el, la, fumiga, fumiga, fumiga, fumigar los campos de cultivo porque decían que el, el componente que utilizaban para fumigar el ejército era contaminante. Entonces, claro, la producción de, de coca subió otra vez de 60.000 hectáreas a 250.000 hectáreas, con el problema que ya una hectárea no produce la misma cantidad que producía hace 15 años, sino que la tecnología hace que esa hectárea produzca 3 y 4 veces más. Eso hace que, que este, eh, este sistema de narcotráfico sea una red absolutamente poderosa, donde eh, la guerrilla colombiana es la productora y... Estos, estos señores de, de Venezuela son los que articulan la, la comercialización de hecho si, si ustedes van a la, a la página de, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y buscan los, la, los que ellos tienen sindicados por, por droga y los que ellos persiguen por droga van país por país y en cada país salen unos individuos eh, buscan Colombia y sale este, Cara Cortada, no sé, el, el Cojo José en fin eh, eh, eh, cuando van a Venezuela el vicepresidente, el gobernador tal, el general tal, el, el, el, eh, o sea, todos todos tienen altísimos rangos. O sea, el único caso en el mundo. Ni siquiera los de Afganistán, que supone que, que ellos allá tienen que con el opio, no, no. Siempre son alias. Aquí no, aquí no son alias. Aquí son lo, lo, los jefes. De de hecho, el hijo adoptivo y el sobrino de, de la primera dama de Venezuela están presos en, en y condenados en, en, en una cárcel en Nueva York porque ellos manejaron la, la venta de 800 kilos de cocaína y la DEA los, los, los atrapó. O sea, no hay manera de que alguien maneje 800 kilos de cocaína unos sobrinos de, de, si no sino tiene una combinación importante dentro del gobierno. También aquí el, este, Tarek El-Alzami, que es vicepresidente, tiene congelados en los Estados Unidos 500 millones de dólares de, de, de bienes personales a través de unos testaferros por, por este tema del blanqueo y del, del tráfico de, de drogas. Y así vemos como la experta del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Shannon O'Neill, dice En términos de seguridad, la voluntad de Venezuela de permitir a los narcotraficantes, redes de delincuencia organizada, terrorismo pot terroristas potenciales y otros actores dentro de sus fronteras afecta la seguridad de los Estados Unidos. Eh, Venezuela es el centro de distribución más importante para el tráfico de drogas en América y se calcula que maneja... 200 toneladas de cocaína de tráfico, que es el 40% del consumo mundial. O sea, eso es la... Digamos, todas estas alianzas es lo que hacen que, que Venezuela no sea simplemente una dictadura. Es una, es una... Es algo mucho más importante que una dictadura. Una dictadura era eh, Pinochet, Somoza, este, Trujillo, puedo nombrar, 40. Pero eso no eso, Esto no es. Esto es una corporación criminal que es un peligro, es una amenaza para la seguridad de Occidente. Bueno, muchas gracias. Hacemos Sí, eh, hay preguntas en Internet que tendrá Ana, pero si quieres dar preferencia por si hay alguna pregunta en Pasada. la sala, antes ya que han venido, sí. pues tal vez. Ok, perfecto. El primer turno. Ah, ¿Alguna pregunta? En sala, comentarios. Ah, bueno. pues, nada, dispara. esto bueno, Ah, a perdón. María sí, tiene, adelante. A ver, eh, bueno, ¿me presento? Claro que sí. Bueno, yo soy José María Abel, eh, de, de la alumna de la Universidad de Política y Economía del señor Castillo. Y mi pregunta es: eh, con, o sea, con respecto al tema de la oposición en Venezuela? O sea, ¿por qué no cobras fuerza y, y no se opone a, a este régimen? O sea, ¿qué pasa? ¿Socumen a las amenazas? del régimen o incluso pueden llegar a con ellos o ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo está difícil bueno no es que el, el problema es como que llamas oposición o sea, no, no, o sea la oposición en venezuela yo, yo la yo la coloco en varias varias este eh, capas tú tienes una primera capa que es la de los partidos políticos eh, mucha gente piensa bueno mientras los partidos políticos no se unan con un solo líder nunca van a salir de, de Maduro. Yo no creo que el problema esté ahí. Siempre eso. La, la oposición venezolana, cuando hay un proceso electoral, se unen. En el 2015, eh, ganaron el 75% de, del, del parlamento. Antes se unieron con, con unas primarias y pusieron a Enrique Capriles de candidato. Se unen. Ese, ese no es el problema a mi modo de ver. O sea, eh, Tienes en Venezuela unos líderes de oposición, que son muchos, donde hay una eh, gama cromática de, de, de posiciones, en básicamente las divisiones de ellos, lo que los, los, que los diferencian unos de otros, es que unos piensan que eso va a salir eh, mediante una acción de fuerza, o sea, una explosión social, una alianza cívico-militar, una invasión de un señor Trump, pero nunca por un proceso democrático. Y otros creen que sí puede haber un proceso democrático. Que en un diálogo se puede llegar a que, a que Maduro eh, acepte una elección transparente. Entonces, obviamente las va a perder porque no tiene sino el 10% de la aceptación popular. Y, y, si, y sin contar los 6 millones que están fuera, que todos están contra él. Entonces, esa elección él se haría transparente, supervisada. La oposición eligió un candidato y le ganan a Maduro y Maduro se va. Entonces, así se divide la oposición. No se dividen por ideología. Cuando hubo la, la concertación en Chile contra Pinochet, que se unieron en, una, en, una, en un proyecto único, ahí dentro de la concertación había eh, gente de muy izquierda, o sea, muy de Mir, Partido Comunista, etcétera. Gente de derecha, eh, de derecha eh, no, no pinotechista, de Pinochet chetistas, sino de derecha, partidos de derecha, y había gente socialdemócrata y democrática cristiana. Había una diferencia ideológica, había un... se unieron, a pesar de las diferencias ideológicas. Aquí no hay diferencia ideológica. Para empezar, casi todos esos partidos están inscritos en la Internacional Socialista, cosa que yo todavía no entiendo. O sea, no hay... si tú llevas un japonés y dices, reúnase aquí con cada uno de los líderes de los partidos y dígame cuál es más de izquierda y cuál es menos de izquierda, nunca vas a saber. Si decir, son todos iguales. Entonces, okay, hago esa aplicación un poco larga para decirte que hay una estructura partidista que se le puede criticar que supuestamente no se une, pero las diferencias son esas que, que, que hablé en Cuba no hay ninguna estructura partidista en Nicaragua no hay ninguna estructura partidista en Venezuela hay eh, una estructura partidista, hay muchísimos partidos muchísimos líderes, están todos allá es una, eh, es una excepción los que están fuera, exiliados, o Ledesma o Leopoldo López, esos son contados, los que están allá son la mayoría, número uno número dos la protesta popular, segunda capa. El año pasado hubo 9.200 protestas populares en Venezuela. Eso es una barbaridad. Porque, claro, son protestas pequeñas, medianas, eh, porque no hay bombonas de gas o porque eh, no hay agua, la luz se va, sí, pero son protestas. ¿Cuántas protestas esas hay en Cuba? Ninguna. Y cuando hay una, las reprimen como, como la reprimen allá. Y en Nicaragua tampoco. Entonces, tienen 9.200 protestas. La, la, donde está la, la, la grave eh, disyuntiva aquí es, ¿cuál es la relación orgánica entre todos esos partidos y la protesta popular? No tiene nada que ver. Tiene unos partidos aquí, pensando en elecciones, o pensando que, que Trump va a invadir, y tiene un, un país protestando. Ninguna de esas protestas tiene, está conectada orgánicamente a los partidos. Entonces, ¿cómo unos partidos políticos, en un régimen como el de Venezuela, donde hay esa, ese caldo de cultivo, que es esa protesta masiva, no tienen una estrategia para liderizar la protesta. Mientras eso te hacían no va a cambiar. Y además tiene el, el área militar, que es la tercera capa. En los últimos cinco años ha habido seis rebeliones militares. Hay 250 oficiales eh, presos torturados de rebeliones reales militares. O sea, eso quiere decir, y habrá otra hora, eso quiere decir que hay unas fuerzas armadas que no están con el régimen. ¿Cuántas protestas, cuántas rebeliones militares ha habido en Cuba o Nicaragua? Ninguna, cero. Entonces, tiene la, la posición, no, no le puedes decir, la posición son los partidos, no la oposición Son los partidos, la protesta popular y los militares. Y a eso hay que sumarle los, los países vecinos. Porque Cuba, haga lo que haga, es una isla. Y ellos pueden matar gente y lo que sea, pero matar allá adentro. O sea, no, no afecta a los demás. O sea, es un problema de solidaridad, solidaridad, no es que afecte a los demás países. En el caso de Venezuela es distinto. En Venezuela, 6 millones de personas, que bueno, quizás los que vienen a España, la mayoría de clase media, pero los que van a Colombia, hay 2 millones de venezolanos allá que, que colapsan la economía colombiana colapsan la economía peruana la economía ecuatoriana, la economía del norte del Brasil, entonces afectan y súmale todo lo que yo he descrito que se ocupan del narcotráfico, desvolada de las guerrillas, los terroristas, entonces afecta a los demás países entonces los demás países si vamos a salir de alguna dictadura bueno, vamos a salir primero a la de Maduro que es la que nos afecta directamente, la de Cuba no, es una isla entonces la, la, eh, eh, o sea, a mi modo de ver Venezuela está montada en una, en una plataforma inestable. Claro, se puede, durar 100 años, se puede durar 100 años, pero puede haber un momento. Los procesos de cambio en, en, en, en las en la sociedades, en, en, cuando son rupturas, no ocurre. Eh, en, dentro de dos años y tres meses hay una elección, entonces vamos preparándonos, vamos a hacer la campaña electoral. No, los procesos de ruptura ocurren ocurre asintóticamente. La, la, la primavera árabe o lo que sucedió en Ucrania en 2014, ocurren porque hay situaciones sociales que las producen o sea, es una complejidad pero creo que hay que, tener, hay que tener claro cuál es la complejidad, porque si uno se pone a pensar, bueno, vamos a esperar que los partidos se unan, se van a unir, no van a sacar a nadie, porque ellos solos no lo van a sacar, necesitan otras cosas que están ahí ok Buenas tardes. Yo soy Ana Ortiz de Obregón, soy periodista y colaboro con el centro como analista. Le voy a formular dos preguntas que me pasan y luego me gustaría formularle una mía de cosecha propia. Todo, bueno, todo el mundo está diciendo que interesantísimo, que enhorabuena, en fin, que, que es lo que dicen y además es que es verdad. eso. La primera pregunta que dicen aquí es. Eh, muchas gracias por la intervención. En su opinión, ¿cómo la comunidad internacional puede apoyar a la resolución pacífica de la crisis venezolana? Pero la solución pacífica a la crisis venezolana ya han intentado muchas veces. Ha habido siete intentos de diálogo. Han participado los noruegos, los suecos, la Unión Europea, el Vaticano, México, eh, Rodríguez Zapatero, Santo, eh, República Dominicana y todas esas esfuerzos pacíficos no terminan en nada, A, ahora viene otra en México entonces eh, Maduro se, se burla de, la, de los diálogos, ¿por qué se burla de los diálogos? porque no tiene ningún incentivo para salir de allá el incentivo es yo cedo porque no soy demócrata hay una elección pongo las condiciones y me ganan y me voy al día siguiente lo agarra la DEA o, o, o otra cosa, como agarraron a Pinochet 10 años después. Entonces, ellos no tienen ningún incentivo por la vía del diálogo de salirse del poder. Entonces, todas las la, la iniciativas eh, practicadas por, por, por la comunidad internacional que van a, a, a, una, a, a crear los mecanismos para que un diálogo permita que Maduro darle algunas condiciones a Maduro para que haga una elección transparente y que 100% va a perder, eso no es un incentivo para que se vaya. Alguien que se llama Yanet Vargas eh, dice, ¿cuál debería ser la posición de los países latinoamericanos frente a la actual situación de Venezuela, dado los límites que han demostrado los distintos modelos de mediación, que es lo que acaba de comentar usted, o facilitación internacional? Bueno, que lo, lo, eh. Ahí hay un, aquí hay un problema de, yo entiendo que la gente eh, no quiera radicalizarse, ese tipo de cosas, pero es que en América Latina estás de allá o estás de acá. No, no hay situaciones intermedias. Eh, López Obrador, antes de López Obrador, el, el gobierno que había, era un gobierno anti Maduro sea todo lo posible por trabajar contra Maduro. Llega López Obrador, voltea la tortilla. Igual lo hace, eh, ahora lo va a hacer el, el que está en Chile, lo hace los, los Fernández. Si Lula vuelve a ganar las elecciones lo va a hacer igual, lo hace Castillo. Entonces, lamentablemente, con esto que estamos describiendo del Foro San Pablo y todas estas estructuras, pues lo, los países van pasando para, para un lugar, un, un lugar en, en, en este momento histórico donde... ¿Qué se les puede pedir? Ellos se vuelven pro-maduro. Hay otra pregunta más. Eh, eh, eh, muchas gracias otra vez por su excelente intervención. Me gustaría saber qué salidas concretas siempre buscaba la salida. Claro, ve usted en esta crisis política cómo se puede involucrar a la sociedad civil para llevarlas a cabo. Bueno, la, la, sociedad, la, la sociedad civil en Venezuela ha dado eh, tres batallas masivas ha perdido las tres entonces eso ya genera un desgaste y genera todo un problema la primera fue el, cuando hubo la, la salida de Chávez en el 2002 donde Chávez salió del poder lo sacó la sociedad civil lo sacó la sociedad civil eh, claro la la el eh, sistema mediático internacional dice el intento de golpe no fue ningún intento de golpe, fue una sociedad civil masiva que fue contra el, el, el, la, la cabeza de, del régimen, dos millones de personas, millón y medio de personas en las calles. Eh, Chávez ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir aquello con un, con un plan de contingencia prácticamente de guerra y los militares dijeron nosotros no vamos a matar ese sentido. Entonces Chávez renuncia porque se subordinó la, la, eh, el estamento militar. Entonces, él renuncia. Lo que vino después, vino después, y los errores cometidos después, pero eso fue una, un logro de la sociedad civil. Después hubo el paro petrolero, donde una, una huelga, pero extraordinaria, se paró el país. Bueno, ahí también Chávez venció esa huelga porque a él no le importaba que se destruyera el país. De hecho, destruyó la industria petrolera, no le importó mucho. Hoy en día pasa, pasamos de 3 millones y medio de barriles de producción diaria a 600 mil. Y, y, y cuando Biden dice, bueno, vamos a hablar con Venezuela para que metan la producción, no pueden. O sea, es tan idiota que no se da cuenta de que no pueden. Y bueno, ahí la sociedad civil también dio una batalla masiva. Y después el referéndum revocatorio, que fue un mecanismo electoral que creó Chávez que lo ganó la sociedad civil y e hicieron un trampa. Entonces, son, son batallas masivas de la clase media. Eso genera, la, la, la, la derrota de esas batallas masivas genera un desencanto, genera una, un deterioro de la, del liderazgo y genera, pues, dentro de, de, de un esquema de destrucción económica, pues, 6 millones de venezolanos que se fueron. La clase media, prácticamente, en su... 80% se fue. Entonces, lo, lo, lo que queda ya es, es un país absolutamente pauperado. Y claro, un, un, un pequeño grupo que, que, que se beneficia del de narcotráfico, de las, de, las, de las remesas, del oro de Guayana, en fin, bueno, que, que, que tiene unas especies de enclaves allá, pero, pero reconstruir eso políticamente como se reconstruye la sociedad civil para, para una batalla frontal es más complicado. ¿De qué es de una tengo una reflexión, cuando usted ha hablado de los viajes a También se sí me ha venido una estela en España que pasó hace dos años, la maletas, que todavía hecho. Sí, hizo, o sea, es y eso, eso me ha parecido como un traslado, y ya me entra un poco de miedo, digo, estamos cerca, pero te voy a pedir su opinión sobre lo que está pasando en España, cuando usted ha hablado de que el siguiente paso, que yo creo que es en el que estamos, yo me voy a mojar tranquilamente, es en el nos hacemos con el tema judicial y ahí empezamos como termitas a deshacer el Estado Democrático. Yo creo que España está en ese punto de inflexión y o tenemos suerte, te vertimos la tortilla o estamos en ese punto eh, metidos en una nebulosa, que si mascarilla, que si pandemia, que si Ucrania y vamos horadando. ¿no? Y luego ya los personajes que todos sabemos que estaban en ese foro de San Pablo pues ya es para, para marcharse. Sí. Usted ¿Cómo ve? Eh, ¿cree bueno, que ¿cómo, cómo ve? en España vamos a llegar a esa situación? Bueno, fíjate, la, la primera cosa es que el, el esquema de asamblea constituyente o de ponerle la mano al Tribunal Supremo es un esquema diseñado en España. Le pones la mano, o sea, si alguien le pone la mano al Tribunal Supremo de Pakistán, que es un país absolutamente musulmán y las leyes son musulmanas, y allá no se hace sino lo que quieren los musulmanes no estoy haciendo consideraciones de valor pero alguien le pone la mano al tribunal supremo pueden convertir a, a, a, a, a Pakistán interpretando la ley el, el, la constitución en un país antimusulmán porque la constitución está ahí pero quien la interpreta es el tribunal supremo entonces el, la la importancia del tribunal supremo para desbaratar las bases de una sociedad gigantesco y ese es el el objetivo, y ese es el objetivo, en, digamos, el, que, que se ha movido aquí. Ahora, problema de España, bueno, que, ¿cómo lo veo yo? Primero, hay, una, eh, hay un proceso de, de formulación, de reestructuración, digamos, de izquierda socialista, que empezó con Zapatero, eh, que Rajoy gana las elecciones con mayoría absoluta, reactiva la economía pero no detiene el proceso sale Rajoy entra Sánchez continúa el proceso no hay interrupción no hay interrupción conceptual hay interrupción económica Entonces, el peligro que corre España es que ahora que lo más probable es que el señor Feijó gane las elecciones no, sí si la va a ganar con, con el apoyo de Vox y haga lo mismo de Rajoy, reactive la economía, cambie algunas estructuras que son anti, digamos, anti-innovadoras o anti-emprendedoras, reactive la economía, pero no vaya al fondo de la reforma. Ahí es donde está la importancia de la sociedad civil. Sí. Porque los partidos en España eh, tienen unas estructuras muy antiguas, yo, yo, soy, a mí me dio la nacionalidad Rajoy y yo voté en las elecciones eh, donde salió Sánchez. Pero a mí me mandaron todas las, la, yo voté por el PP, vamos a ponerlo así, yo no tengo problema de decirlo. Me mandaron todas las, las planchas, llamo yo, los candidatos. Y dije, ay, vamos a buscar estos candidatos en Google. La mitad de los candidatos de todos los partidos no aparecen en Google. Son absolutos y totales desconocidos son unos individuos que han sido el asistente del asistente en, en, en, en Ferraz o en, en Génova y entonces los ponen de diputado y, y esa estructura partidista donde, donde lo, lo, un, un porcentaje gigantesco de los líderes no tiene ninguna mm -hmm. relación orgánica con el electorado eso es malísimo porque su objetivo es mantenerse ahí ellos no lo ven eh, o sea, el, el diputado por Salamanca, no sé quién es, pero que es donde yo vivo, el Salamanca. Ese diputado, quien lo coge a él no es la gente de Salamanca, es en Génova o en, en Ferrara. Entonces, ¿qué le importa a la gente de Salamanca? Entonces, ¿Qué le importa la, la, la, el, el, el tema de la, eh, la lucha por las ideas? Aquello que le costó tan caro a, a Cayetana. No le interesa. ¿Entiendes? Ese es el, el gran problema que tiene España. Y, bueno, también, pero también, son, son, son bastante limitados, pero el, el problema que tiene es que si, no, si la sociedad civil no se organiza para presionar al, al, al gobierno que viene, que yo asumo que lo más probable sea PP Box, para que hagan los cambios, vamos a tener, un, vamos a tener después un proceso de gradación que continúa el que actual. Había una pregunta, ¿verdad? Sí, volviendo al tema de Venezuela. Perdona, pero ¿qué me pregunten? No, quería preguntarle: con la respuesta que ha dado respecto a los partidos políticos, procesos de negociación, sociedad civil, no ha dejado salida. Es decir, le quería preguntar entonces en positivo. ¿Cuál es para usted eh, digamos, la, la, la salida o, como se quiera decir, el esbozo que va a tener este, este, este proceso? Porque evidentemente lo tiene que tener. Y, y ligado a esto, eh, también le quería preguntar su opinión por eh, digamos, el papel de Estados Unidos en toda la crisis venezolana eh, en los últimos años. Sobre todo a partir de Trump, pero bueno, también en este momento con Biden. Bueno, yo, yo, yo realmente no, no creo que no haya que hacer, no haya que tratar de lograr una elección transparente. O sea, hay que tratar, o sea, no hay que decir, no, negocien más, olvídense de eso, salgan con una guerrilla para la calle. No, hay que tratar de, de, de lograr la, la, la mayor cantidad de elementos para, para una elección, porque hay que hacer una elección en el 2024. La, el, estos países tienen más elecciones que los otros países. Pasa que las ganan o con trampa o con otros mecanismos. Entonces, yo no digo que no lo haga, sino que esa elección como elección sola no va a sacar. Tienen que ocurrir otras cosas. Entonces, hay que ir en, en paralelo, hay que apoyar el proceso de negociación siempre y cuando no sea proceso de entrega. Porque eso pasa también. Y, y hay que tratar de organizar, organizar una, una estructura con foco buscando algún tipo de confrontación no, no, no vamos a salir de un régimen si no hay una confrontación de un régimen así ¿Ah? la confrontación ¿cuándo es? no, eso, eso no se puede predecir porque son, son situaciones que se producen asintóticamente o sea, asintóticos en un momento determinado no está pasando nada o sea, cuando cayó el perejime, nosotros tenemos un dictador que se llama perímenes que tuvo 10 años en el poder. El, el, el, en 1957 fue su mejor año económico. Todos los líderes de la oposición estaban en el exilio. Rómulo Betancur, Rafael Caldera, Jovito Villalba, Estaban en Costa Rica, estaban en, en el mundo entero. Eh, él, como hizo una constitución, eh, siempre les encanta hacer una constitución, hizo una constitución que había que hacer una elección cada cinco años. Entonces le tocaba hacer una elección a finales del 57. Entonces, como no iba a ser una elección, porque todos los partidos están ilegalizados, hizo un plebiscito. Él creía que iba a ganar el plebiscito. Cuando empiezan a, a, a contar los, los votos, estaba perdiendo el plebiscito. Entonces, paró el conteo, enterró las urnas y dio un resultado. Eso fue en noviembre. Bueno, no pasó nada. Diciembre del 57, tranquilo, fiesta. Venezuela fiesta, diciembre fiesta. Primero de enero, unos militares eh, hacen una, una, una especie de golpe, pero eran de la aviación. No sé cómo unos, unos aviadores creen que pueden dar un golpe. Entonces pasaron encima de Caracas, tiraron más bombas y se fueron a, a Barranquilla a entregar los aviones allá, a Colombia, porque eso no es un golpe. Pero eso generó una situación asintótica. Entre el primero de enero y el 23 de enero del 58, se armó una resistencia cívico-militar con los estudiantes los gremios las organizaciones civiles y tumbaron a Pérez Jiménez. lo tumbó al final una, una, una junta militar claro, tuvimos la suerte o no la suerte, sino que eso ya ocurrió después a igual, la junta militar hizo una junta cívico-militar puso unos civiles convocar una elección al año, al año ganó Nombu Lobetancur y se empezó a desarrollar la, digamos, la, el crecimiento de la democracia. Entonces, esas situaciones asintóticas ocurren en Venezuela, ocurrió esa O sea, no, no es predecible. Si un, una, un venezolano en el 57, en octubre del 57, ¿ustedes creen que de aquí a tres meses hay otro reino aquí? No, eso es imposible. Daño económico, fíjate cómo está la gente, feliz, contenta dos meses cayó entonces no es predecible en estos casos uno tiene que decir aquí están las condiciones aquí están aquí están los elementos tienen que ocurrir, tienen que ocurrir al, algunos catalizadores para que esos elementos produzcan el, la ruptura y hay que, hay que, hay que a, a, afrontarlo así porque no, no, hay, no hay otra manera lo otro es bueno la de la, la, la, la en la negociación electoral, si sí, hay una elección para el 2024, entonces, si se logran las condiciones y Maduro permite unas condiciones, unas condiciones transparentes y la oposición se organiza y pone un solo candidato y pueden votar los 6 millones que están fuera, en fin, perdió Maduro. ¿Cuál es la otra pregunta? Estados Unidos, sí. bueno, Estados Unidos es, es errático, lamentable, errático. O sea, con Obama eso fue un desastre. Obama, su, su política, eh, sus objetivos geopolíticos, que, que fueron este, la, el, la apertura de Cuba y, y la, el plan de la paz en Colombia, fueron do, do, dos operaciones malísimas. Y como Venezuela no, no, no había ningún objetivo, pues Venezuela era como un comodín. Los venezolanos que se, que se okay. queden con aquello. Entonces, ni lograron la apertura de Cuba, ni lograron pacificar a la guerrilla colombiana. Ahí están. Media Venezuela pertenece a la guerrilla colombiana. Y internamente en Colombia también. Entonces, bueno, esa fue esa es la, digamos, Obama. Llega Trump, que también es errático. O sea, todas las posibilidades están abiertas todas las posibilidades. Bueno, está bien. Entonces, va después. O, no sé, financiado no sé a quién, o Ponle una, tírale un cohete a Maduro. Yo, yo no sé, o sea, que eso de todas las posibilidades, todas las posibilidades, al final no hubo ninguna posibilidad. Pero por lo menos tenía un discurso más, más antagónico, o sea, era un poco mejor que, que, que Obama. Biden no, Biden, es un desastre. Biden eh, se, se asustó con lo del petróleo, no sé si él o entonces se fue, fueron allá a hablar con Maduro para que les diera petróleo, entonces Maduro no tiene petróleo. Hicieron el ridículo. Pobre Biden, bueno, ahora le van a dar una paliza en, en, en noviembre. Pero, o sea, los Estados Unidos son eh, es, es erráticos. Claro, nada va a pasar sin el apoyo de los americanos. Eso hay que tenerlo en cuenta. No, Allá no va a ocurrir un cambio si los americanos no apoyan. Hay, no. Que, hay que obligarlo a apoyar a un proceso de cambio. Quizás, Miguel, esta injerencia Pero, que tú veías cada vez mayor de Rusia y de otras potencias pueda provocar que en Estados Unidos haya una mayor atención o haya un mayor interés quiero, en, que... en buscar alguna fórmula de transición o, o eres escéptico también en ese No, terreno. ojalá Maduro mande unos soldados allá a Ucrania <ríe> a atacar a Fancelén equivola. Ahí sí que es capaz de mandar un, uno, unos soldados y una cosa. ¿Pero tú crees que, que Ucrania le... O sea, la crisis que hay ahora, ¿le beneficia o le perjudica a Maduro? No le perjudica, porque él quedó en evidencia. O sea, todos estos de Foro de Sao Pablo se quedan al margen. ¿De acuerdo? No, no, no se meten. Maduro se mete. Y además hay, hay convenios de armamento, convenios bélicos. O sea, ¿qué pasa si los, los rusos, porque Mucha gente lo dice. ¿Qué pasa si los rusos realmente utilizan un, un arma nuclear? ¿Me puede ocurrir? No, no, no sabemos qué puede ocurrir ahí. ¿Y tú crees que la alianza Cuba-Venezuela... Cuba-Venezuela. Canel, ¿no? Eh, Maduro. Podemos, no. ¿no? Ah, es... O sea, es irrompible en el sentido de que tú crees que los cubanos, porque hay, hay opciones que dicen, bueno, lo que hay que hacer es negociar con cubano, sobre Venezuela, digamos. Entonces que Cuba, suelte Venezuela, deje de apoyar a Maduro a cambio de, digamos, de concesiones a Cuba, ¿no? ¿Tú crees que eso tiene algún futuro? No. O sea, esta, eh, eh, dentro del régimen cubano es la, la, la, el internacionalismo proletario en, en posmoderno porque no es proletario, ni tiene que ver con la revolución. Mm. Pero sí es posmoderno. Sí. ¿Sí? Entonces, ellos, hay demasiada demasiado estrechez en todos esos acuerdos. Ana, no sé si tenemos alguna pregunta. Me parece que había una más. Mira, a ver. Sí. A lo mejor. Ah, perdón. Nada. Estaba tan en escuchando lo que me acuerdo. Eh, última pregunta, usted como persona de influencia en la opinión pública de Venezuela, ¿cuáles son los principales desafíos para los medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales en su país? ¿Qué temas son complejos de discutir? Bueno, lo primero es que no hay medios de comunicación. Sí. <risa> Vamos a empezar por ahí. O sea, la radio y la televisión, ellos crearon una ley hace 20 años, ley Resorte, y la silenciaron la radio y la televisión. No, no la estatizaron no, no es el, la dictadura del proletariado es más sofisticado entonces ellos crean una ley si tú tienes un canal de televisión no te lo quitan pero si haces un programa de opinión y llevas a María Corina Machado o hablas de que, que ellos son una, una este, corporación criminal se acabó tu, tu televisora ya lo han hecho muchas veces entonces la gente se autocensura si quieres, si quieres bueno no tanto aquí ya, entonces la gente se autocensura después con los medios impresos que no son concesión del estado porque ellos no actúan como las dictaduras tradicionales pues les cortaron el suministro de papel y todos pasaron a ser una plataforma web pero es independiente entonces después ellos bloquean las plataformas web con las telefónicas entonces ni hay información en la radio y la televisión ni hay medios impresos ni hay plataforma web que ellos puedan ver si estás en España Ves 30 plataformas web donde aparece todo todo lo que hace, todas las cosas que hace Maduro y el régimen, todos los gobiernos. Pero el que vive en Barquisimeto no tiene acceso a eso. O sea, es más, bloquean CNN, bloquean NTN24, bloquean InfoAE, no solamente bloquean las nacionales, bloquean las que. Es más, estas que hacen, hay una relación cuando tú. Hace una, una petición, hace una carta Y entonces hay una, hay una plataforma Que no sé cómo se llama Donde la, pones la carta en la plataforma entonces la gente va firmando Esa plataforma está bloqueada en Venezuela Claro, están las redes sociales Todavía hay En redes sociales Ellos no bloquean Twitter, no bloquean Facebook, no bloquean Instagram Ahí la gente puede Pero el, la, la, el, la comunicación o sea, el el contacto a internet es muy reducido, o sea, ¿no? pasamos de ser el país que tenía mejor eh, conexión a internet a ser el país de América Latina que tiene la peor conexión a internet, precisamente para que la gente no... y además si el 75% de la gente eh, gana menos a nivel de niveles de pobreza crítica, con que van a comprar un teléfono inteligente o una computadora. Pues... Ahora sí que no, tiene nada, ¿no? Ahora, ahora sí es que, que no tiene nada perfecto. No, nada, me ha resultado interesantísimo. Yo creo que hay un peligro en España, bueno, en España hay varios peligros, como bien nos ha señalado Ana, ¿no? Pero, eh, y es que eh, tuvimos una etapa en la que Venezuela estuvo muy presente, ¿no? No solamente en la agenda política, yo creo que también en la agenda mediática, en la agenda social. Pero es verdad que la situación se ha vuelto, eh, con el paso del tiempo, tan rutinaria, ¿no? que, que, hay, que mi, mi percepción es que hay una cierta pérdida de interés ¿no? por, por lo que está sucediendo en Venezuela y, y en general en Latinoamérica. Y, y, y lo, lo, lo grave es que están pasando muchas cosas y en general están pasando cosas negativas, ¿no? como tú muy bien has señalado, eh, como Miguel ha señalado en su intervención. Eh, y bueno, nosotros pretendemos poner nuestro granito de arena con esta iniciativa que, que, que encabeza Román de crear esta red de expertos en seguridad. No es casualidad que hayamos empezado por Venezuela, eh, pero es verdad que la agenda es amplia porque va a haber eh, otros muchos países con desafíos, eh, no solamente en términos democráticos, sino en términos de seguridad eh, muy importantes. ¿no? Eh, yo he aprendido mucho eh, me voy con un sentimiento un poco agridulce, ¿eh? porque por un lado, os eh, lo ha preguntado ¿no? alguien, bueno, ¿y, ¿y dónde está la salida? Porque realmente si no hay posibilidad de un proceso democrático, no hay posibilidad de una rebelión de la sociedad civil... Bueno, no, ¿no? digo que no hay pos posibilidad. De bueno, no hay posibilidad, porque está muy difícil, ¿no? Que, y, que no está fácil. No está fácil, ¿no? Pero bueno, me quedo con ese... Eh, también con esa nota de esperanza de que si el proceso viene, va a ser muy rápido y, y muy explosivo ¿no? y, claro. y, y muy sorpresivo también y entonces yo creo que lo que quizás podamos es contribuir a crear condiciones para que ese proceso fuera posible ¿no? y, y darle el máximo apoyo, en este caso desde nuestra actividad más académica, más, más intelectual, Ahí. pero también política. ¿no? Ahí Hay un tema que, es el, que claro que no, no, no, lo, no lo menciona que es el tema del poder en Venezuela. Las dictaduras en América Latina siempre son, y en el mundo en general, siempre hay un, hay un dictador. Hay un Putin, hay un Pinochet, hay un Somoza, hay un. en fin, un dictador. Y, y todo, eh, ese dictador tiene el poder total y los demás que están abajo, pues, Stalin, todos están abajo. Aquí no es uno solo el poder. Aquí el poder son, son, es una mesa de tres patas porque no es un dictador, es una corporación criminal. Esa es una diferencia muy sustancial. Entonces, como corporación eh, criminal tiene el poder de Maduro, el poder de Diosdado y el poder del ministro de la defensa. Y cada uno tiene su parte de la corporación militar, de, criminal. Entonces, claro, ellos, como decimos nosotros, no se pisan la, la manguera, pero pueden entrar en contradicción en un movimiento determinado. Entonces, eh, eso hay que analizarlo como corporación criminal. Uh -huh. Distinto a como tú eh, analizabas a Somoza o a Trujillo. Se fue Trujillo y se acabó. Aquí se va a Maduro y no se acaba. Tiene que desmantelar la corporación criminal. Entonces, ahí hay, hay, hay eh, el, el análisis de una realidad como la venezolana pasa por un mecanismo distinto. O sea, es otro tipo de análisis que, por lo general, no, no lo ven así, porque piensan en maduro el dictador. Bueno, no es maduro el dictador, es el jefe, es el, el jefe visible de una corporación criminal. Pues ese es nuestro enfoque, eh, eh, Miguel, o sea que nos has abierto mucha perspectiva y nos has dejado también mucha agenda de trabajo para seguir profundizando en esa cuestión y seguiremos contando con tu ayuda, con tu asesoramiento y tu visión que, que nos aporta mucho en este terreno. Así que muchísimas gracias en nombre de la Universidad Francisco de Vitoria y contar con nosotros para, para seguir trabajando por, por la, la, la democracia y por los derechos de los venezolanos que nos preocupan pues tanto como los derechos de los españoles. Gracias. ¿no? Pues no, nada más que sumarme al agradecimiento de, de Ignacio. La verdad que ha sido una, un, una buena discusión, digamos. Uh, yo, digamos, también creo que, aunque todo parece muy oscuro, ¿no? digamos, hemos aprendido, para lo bueno y para lo malo, que, digamos, no podemos prever, ¿no? Y que, digamos, de la misma manera que en el 2011... Eh, Mubarak parecía que era inamovible y de repente en el 2012 ya no estaba allí, ¿no? Pues podemos tener el, el eh, digamos, es, es, es perfectamente posible pensar que, que algo parecido puede pasar en Venezuela. El punto es, a, a, como decía Ignacio, pilotar eso de tal manera que llegue al sitio donde tiene que llegar y que no termine, digamos, en otros sitios poco deseables, ¿no? Y pues nada más que agradecerte la discusión y efectivamente reiterarte que vamos a seguir contando contigo. Muchas gracias y gracias a todos por participar tanto aquí como en, en eh, online. Muchas gracias.